A todos, bienvenidos de vuelta al canal, un momento como arremos esto Bienvenidos de vuelta al canal, hoy os traigo un nuevo vídeo y como estáis viendo de fondo, chicos, estamos en una partidita con la cura y bueno, también eh, están usando pues lo que viene a ser el lanzacohetes, que ya hay un clipazo, un clipazo, lo que es un clipazo. Eh, ahí, que lo tendréis Pues más o menos por un poco de la mitad Pero no lo saltéis, que os conozco No saltéis el hasta ver el clipazo Que os conozco No saltéis Como no saltéis os no no enfado, eh Maya explotada Que le meto Ahí mismo al compañero Madre mía ¿Un camperete? pensé que estaba Inactivo, aunque bueno, yo digo que es un campero Y ya está es una partida de enlace con la cuda y con el lanzacohetes y bueno, eh, a ver, ese tío que no sé ni cómo le maté bueno, estaba bastante motivadito porque eh, imagínate, son las 12 de la noche y me mata, me mata el tonto turno. Y, y bueno, eh, quería comentarlo así por encima para... para no sé porque me apetecía grabar esa partida Y porque era a las 12 de la noche no me apetecía comentar Y tengo que comentar que me aburrido Otra vez que me explota su pavo Que no sé ni cómo me libro La verdad No sé cómo, cómo me libro de, de, de, de que no me exploten a mí Y la verdad Es una partida bastante buena en Lockdown, y bueno, si queréis eh, sacaros este tipo de partidas, pero si encima si sois bueno, eh, mucho mejor, hay un poco repentino. Lo sé, me he dado cuenta, lo siento mucho, de verdad. Pero bueno, lo que iba a decir era que es que si queréis jugar Lockdown de este tipo de enlace y este tipo de cosas, Foso del Caos. Foso del caos uy, mierda, se me cae el micro. Pues Foso del Caos es la clave de la vida. La clave. Ahí subo de nivel, una triple baja Y el ruido de la nariz porque tengo bastante catarro Bueno, catarro, ahí se me estaba acabando ya la batería del mando y no sabía ni qué hacer Madre mía, cómo le explotó la cabecita al compañero, eh? es que ya me mata Y no podía ir el compañero a robarme la baja un poco antes, no, tenía que ir justo cuando me matasen Porque él lo vale no sé, la verdad, eh, ¿cómo me gasté tantas balas para matarle? Ahí saco mi querido legua daño. Y ahí. Brum, ahí gasté unas cuantas balas, pero así no sé me libro. Y no sé cómo me contagia Te quedas un poco lo que viene a ser loco, chaval. Ahí tiene ese pepo un poco random que me pongo por, por poner, ¿sabes? Por tener la casa un poco llena. Ahí me ha el catarro. Recuperen el tron satélite. Y es una partida un poco repetitiva, como podéis ver, he hecho la misma jugada de antes. Y mmm, era... Pues no sé, me apetecía grabarlo ahí, ese Pepo, que no sé ni cómo le he matado con el Pepo, la verdad. Cojo la bolita, eh, eh, casi me revienta y me acuerdo que marqué, ¿vale? Pero es que queda un poco mal esa parte. Ahí es que hago un destrozo, que, que no sé ni lo que pasó, que ni más que un marker contra Bosa. Y, y estaba descubriendo un poquillo la bola y fallo más balas que, que, que, que una gorda y, y una y, y muero, o sea, y muero. Y es que mmm, como que la cuda la han chetado, ¿eh? Y mmm, venga, hacemos un trato. Eh, 40 likes, no, no, no. 50 likes y os traigo una partidaza con la cuda. Sí, sí, sí. Partidaza con la cuda. como ya tú sabes. Madre mía, esos aplausos. Creo que los debería regular un poco. No sé, ya veré. Ahí es cuando me vuelvo con crazy. Me pongo a disparar al aire, así que lo hemos cortado. Y, y la verdad, ahí me venían los raps. Y es que de verdad que es que no odio a la gente. Como veis, tocaba. Sí, sí, sí, Mira ahí... ¡Bum! Y le mato. ¡Bum! Y me mato. ¿Por, ¿Por qué? Porque la vida es así de justa. Hace poco eh, no sé ni cómo le he matado. Ahí me suicido porque soy muy listo. Eh. Yo lo dejo ahí. ¡Oh, my God! boom. Ahí le mataba, pero bueno, moría al instante, así que guardarlo. La verdad la gente es que tiene demasiada suerte La gente es muy, sortida, muy suertuda, que no sé decirlo Y la verdad es que Estuvo bastantes increíbles eh, eh, Lo que viene a ser La partida mm, Ahí saco el guadaño Que si no me equivoco me hice como 5 bajas O algo así Y doy gracias a que se fue a la mierda el S eh, Ahora vais a ver En eh, nada, el clipazo Que, que madre mía. Yo no sé cómo tengo tan mala suerte en ese sentido porque te haces ahí, yo que sé, un clipazo y en, en, y en vez de darte todos los puntos te dan solo Mira, a ver, Sí, sí, sí, mira. ¡Prum! fit, cena para 4 y ese de remate, final on Screen. Con todas las de la ley Con lanzacohetes <risas> Madre, mía, Madre mía ¿Esos que quieren pillar? Pues, pues me matan así porque sí, Y ya está, con la verdad Creo que me he pasado con los cortes, la verdad Pero es que me apetecía Editarlo un poquito bastante al ser meto un lanzacohetazo Y es que me vuelvo aquí muy loco Porque como veis, solo he puesto las partes en las que mato Y casi nunca pongo las que me matan Así queda mejor, hombre, vídeo. ¡Ay! ¡Ese! lago hago Hill Market ¿Por qué coño le hago Hill Market? Porque a la vida le apetece A este Pulatazos Al colega de turno No le doy Y a ese tampoco Porque yo lo... Eh, madre mía, güey madre mía, madre mía Madre mía Que ahora es cuando toca la bola Y aunque perdimos la ronda Fue una partida bastante buena La verdad, porque... Machacar, verdad, Pero bueno Yo creo que ha estado Bastante bien La partidita, sobre todo ese clipazo Y bueno chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós